Chicos, se acerca el torneo de J Balvin. La Copa de J Balvin consiste en quedar en el top 2500 o mejor para conseguir la skin de J Balvin totalmente gratis. Yo os voy a decir cómo conseguir esta skin súper sencillo en menos de un minuto. Como veis, vamos aquí a información del torneo y nos darán muchos puntos por quedar. En tops, ¿vale? Y solo nos dan un punto por eliminación Esto quiere decir que va a ser mucho más fácil que nos quedemos campeando, por así decirlo, a que ir a matar a full Entonces, os voy a decir una ruta súper buena que también nos vale para arena Y es increíble, yo gracias a eso he llegado a Liga de Campeones Y de verdad, es la mejor ruta que he visto en Fortnite Y es la siguiente, no cae nadie, ¿vale? Aunque después de este vídeo puede que caiga un par de ellos Bien chicos, este es el mapa de Fortnite ...y lo único que tenemos que hacer es caer aquí arriba... ...por encima de acantilados... ...looteamos la casa, esta, esta y esta...